De relax, porque de manera totalmente gratuita se va a poder someter a una sesión de masaje. Después Ajá. solamente le vamos a pedir que nos deje su opinión y nosotros por agradecimiento, por haber venido y dejar nuestra opinión, le vamos a dar unos echias. Es un reloj, es un regalo por nuestra parte. Un reloj inteligente que monitorea algunos indicadores clave del estado de nuestro cuerpo, como por Ajá. ejemplo la frecuencia cardíaca, mide también nuestra actividad física. Bueno. Por ejemplo, la cantidad de calorías que quemamos, la cantidad Ajá. de pasos que damos y demás. Mm. Y eh, por cierto, eh, le tengo que decir que este modelo de reloj ha salvado ya más de una vida eh, por diferentes partes del mundo porque no solamente oh. es capaz de reconocer cualquier trastorno eh, en nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo, los latidos del corazón, sí. arritmia o algo parecido, sino que además lo informa de manera inmediata con una señal sonora. Qué bonito, ¿eh? El evento de Sabadell es el viernes, el eh, vale. 19. Y en otra llamada le concretaremos la dirección del evento. Oye, la pero reunión es totalmente gratis. Una cosa... Una ¿Una pregunta? ¿Me deja hablar? ¿Me deja hablar? ¿2 más 2, por favor? ¿Cuánto es? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿2 más 2? ¿Cuánto es? Nuestro evento y sabadell. Nuestro evento ni, ni, el... ni, ni, ni historias. Que me digas... ¿No sabe sumar usted? ¿2 más 2? ¿Cuánto es, 2 más 2? Dígamelo. Venga. Nuestro evento y sabadell. Nuestro evento el... nada. ¿Sabe quién soy yo o no? ¿Sabe sumar? Vale, no se preocupe. De todas maneras, al finalizar la conversación... le no, no, no, no, no, no. mensaje de texto al número de teléfono eh, eh, eh. con toda la información detallada. Sí, sí, sí, sí, del evento y demás. Perfecto. ¿Me puede repetir, por favor, a qué número quiere recibir el mensaje? No, no, no. A ver, eh, ¿usted a quién ha llamado? ¿A qué número ha llamado? Lo, lo tiene que saber usted. ¿Cuánto es 2 más 2? Se si lo vuelvo a repetir. El teléfono ha sido elegido de manera totalmente aleatoria. Claro. Solamente se va a usar para invitarle a este evento. Claro, pero ¿me puede decir a ver 2 más 2? ¿sabe sumar? ¿Es usted idiota? ¿ ¿Es usted el pasado? ¿Es el presente? ¿Hola? ¿Me escucha, no? A ver. Nuestro evento será a las 14.30. <risa> qué mala máquina eres. Venga. Sí. <risa> bueno, en realidad no es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? ni mucho menos. No, lo que pasa es que hablo con ustedes por medio de un auricular que, es eh, eh, que se de ¿no? <risa> Sí, sí, sí, sí, se, se acaba de cortar. Qué extraño, ¿no? ¿Eso por qué? Dígame por qué. Móvil, al que pueda enviar un mensaje de texto con la dirección exacta y la fecha. No, no, no, no, no. Dígame, dígame usted un número de teléfono. Dígame usted su número de, de teléfono. ¿Por qué le dar el mío? Dígame usted el suyo. Mire, no se preocupe, eh, su número solo lo necesito para enviarle un mensaje de no, texto No, no, con no. Las no invitacionales. Pues tú te crees que, que te voy a dar yo <ríe> esa valiosa información? ¿Eh? ¿De verdad? ¿De verdad lo cree? ¿De verdad lo no cree? ¿Sí, sí? No, pues no, no. No, no, no, no. Que no, que no. Que... Mira, estoy perdiendo demasiado tiempo. Hablando con una miserable máquina. ¿El número que le he llamado es el de su teléfono móvil personal o oiga, el del fijo de su casa? Oiga, oiga. Eh, le voy a colgar. Te voy a colgar. Sí, le escucho. Eh, sí, te voy a colgar. ¿Te cuelgo? Sí, sí, claro, claro. Sí, te cuelgo. <risa> Venga. Sí, está bien. Está bien, está bien. Está perfecto. Pero venga, va, quiero que cuelgues tú. ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo eso? Sí, continuamos. No, no, no, que cuelgue usted. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Anda, pues sí, lo ha hecho. Genial.